Bueno, pues buenos días. Eh, gracias, como siempre, a, por asistir a esta rueda de prensa eh, que convocamos para dar cuenta de la celebración de la 22 Asamblea Provincial de Izquierda Unida de Córdoba, Izquierda Unida-Andalucía, en Córdoba. Eh, yo voy a explicar un poco el proceso asambleario y cuál es el elemento fundamental que consideramos de la capacidad de haberte presentado una sola candidatura que sea capaz, bueno, pues, de dirigir a Izquierda Unida en Córdoba en los próximos cuatro años. Es una asamblea provincial que, como saben, se enmarca dentro del proceso andaluz. Tenemos asamblea andaluza los días 7 y 8 de octubre, es decir, próximamente, y nuestra asamblea se celebra el día 24, creo que en Castro del Río, en Castro del Río. Un municipio estupendo no, no, no, no, Córdoba, de... Córdoba, Córdoba. Ah, en Córdoba, perdón, en Córdoba. en Córdoba. En Córdoba, en Córdoba, sí, sí. vale. Eh, el, el proceso tiene algunas novedades con respecto a otros procesos anteriores que desde los medios de comunicación habéis cubierto en la, en la provincia de Córdoba y es que eh, va a ser una votación universal, está convocada a todos los militantes de Izquierda Unida de la provincia de Córdoba para eh, votar la candidatura que se ha presentado, que presentamos hoy en esta rueda de prensa y que está encabezada por Pedro García. El objetivo es eh, seguir haciendo de Izquierda Unida una, un movimiento profundamente democrático que aspira a contar con las capacidades, con la voluntad y con el entusiasmo del conjunto de los militantes de Izquierda Unida y, por tanto, depositar, como siempre, la soberanía en los militantes, pero esta vez hemos avanzado en el sentido de que todos los militantes podrán votar en urna eh, bueno, pues la candidatura que se presenta para dirigir eh, la, para dirigir Izquierda Unida en los próximos cuatro años. Eh, queríamos subrayar esto porque, bueno, saben que presumimos de que Izquierda Unida es eh, la formación política más democrática eh, del conjunto del panorama del Estado y eh, seguimos, seguimos haciéndolo. Por otro lado, y sin detenerme mucho, porque a continuación le daré la palabra a Pedro García, eh, esta candidatura tiene una característica, que es haber conseguido la unidad es la única candidatura que se ha presentado y, por lo tanto, en ella están representados el conjunto de militantes independientes de Izquierda Unida. Eh, los, los camaradas del Partido Comunista forman parte también eh, de esta candidatura y el conjunto de personas, mujeres, hombres, mayores, más mayores, menos mayores que eh, bueno, conformamos el conjunto de la organización en esta provincia, alcaldesas y alcaldes, es decir, gente en definitiva que eh, conocemos los problemas que la provincia de Córdoba tiene, que conocemos la organización y que el objetivo, como siempre, es mejorar, aspiramos a mejorar las condiciones materiales de vida eh, de la gente, pero con la gente. Ya sabéis que eh, el objetivo eh, que tenemos en Izquierda Unida es un proceso... Eh, de ruptura, un proceso de conseguir una unidad popular, así que aspiramos a cambiar las condiciones materiales de vida eh, de los trabajadores y de las trabajadoras que han sido y están siendo golpeados duramente por las políticas de gestión de esta crisis económica y hacerlo con ellos. Una Izquierda Unida, movimiento político y social que se inserte en el conflicto que sea conflicto. Y bueno, pues esos son los elementos que yo quería destacarle, además de la importancia que tiene para esta organización el discurso y la praxis feminista. Sin eh, esa incorporación del de feminismo en el discurso, pero también en la praxis, pues lógicamente eh, para nosotros es imprescindible para cambiar eh, la situación que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres en esta provincia. A lo largo de esta última semana hemos visto... Eh, cómo hay una violencia institucional contra las mujeres, cómo tenemos un Estado patriarcal y una justicia patriarcal y eh, bueno, pues humildemente aspiramos a poner eh, ese discurso y esa praxis feminista en el centro de la acción política de Izquierda Unida. Yo me callo ya, le dejo la palabra a Pedro García, dándole la enhorabuena por la capacidad de haber tenido una candidatura unitaria. Recordarán que hace cuatro años no fue exactamente así. Y bueno, pues con Pedro García os dejo. Bueno, eh, mira que os veo veces y digo cosas... Pues estoy un poquillo nervioso, <ríe> la verdad. Eh, porque, bueno, es un momento um, eh, importante para esta fuerza política y, y también para mí personalmente. Eh, no en los últimos cuatro años, creo que en los últimos 20 años no hemos conseguido hacer una candidatura unitaria en Izquierda Unida, que no son dos días yo creo que son muchos años los que hemos tardado en izquierda unida en, por lo menos en ponernos de acuerdo en los nombres de los hombres y las mujeres que tienen que afrontar eh, el reto de dirigir izquierda unida que es una fuerza política importantísima con muchísima fuerza institucional y social en toda la provincia y bueno mm, eh, el pasado sirve para entender el presente y para proyectar el futuro, fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, pues han sido muchísimos años de batalla interna y de lucha eh, interna y de diferentes visiones de entender la organización que, bueno, pues esta vez eh, no es mérito mío, lo hemos conseguido entre todos y entre todos, pues por lo menos presentar una candidatura. Hoy los que estamos aquí simplemente somos una representación, es decir, los que estábamos más cerca, eh, ...que han podido venir a acompañar la presentación que hemos hecho de la candidatura... ...y eso no quiere decir que ni vayan a ser los que estén luego en los órganos de la ejecutiva... ...ni tengan ninguna responsabilidad en concreta, exactamente... Que no, ...que no hagamos mucha teoría sobre lo que puede pasar... ...simplemente son una serie de compañeros y compañeras... ...otras están arriba, otros están en el ayuntamiento, digo... ...pero están en otras tareas y que no, que no es nada más que una imagen, ¿no? eh, Una imagen de una candidatura, como digo... ¿Dónde están? Bueno, pues la amplia mayoría de las diferentes, eh, no sé si hoy, ¿cómo denominarlo? ¿no? De las diferentes formas de entender Izquierda Unida o de militar en Izquierda Unida. Por supuesto, yo empiezo agradeciendo a la dirección del Partido Comunista y a la secretaria provincial del Partido Comunista el trabajo que se ha hecho dentro del Partido Comunista para hoy poder llegar a... ...a una candidatura de tanta unidad, ¿no? Eso que eh, comentaba, comentaba Elena. Y a los compañeros y compañeras, que aquí hay varios, que son independientes... ...que no militan ni forman parte de eh, ningún partido que está dentro de Izquierda Unida... ...pero que son eh, tan importantes o más que los que, como mínimo igual... ...de los que están en Izquierda Unida. Mirad, nosotros hablábamos de renovación. Bueno, pues los datos son que el 60% del nuevo Consejo Provincial son compañeros y compañeras que no estaban en el anterior. O sea, una renovación del 60% de los miembros que van a integrar el, el nuevo Consejo Provincial. Hay compañeros de Córdoba Ciudad, del Consejo Local de Córdoba Ciudad, aquí hay varios, de la Campiña Sur, del Alto Guadalquivir, del Bajo Guadalquivir, de los Pedroches, del Guadiato, del Guadajó y de la Subbética, es decir, de todas las comarcas que tenemos en la provincia de Córdoba, que como sabéis, bueno, pues cada una tiene una realidad política y una, real, una realidad social diferente. Eh, no es importante, pero siempre es significativo porque lo preguntáis, ¿no?, que eh, los cargos públicos que van en esta candidatura. Bueno, pues van los cargos públicos eh, que tenemos en la provincia, están, como no podía ser de otra manera, representados en esta candidatura con alcaldes y alcaldesas. ...de la provincia de Córdoba... ...con concejales del Ayuntamiento de Córdoba... ...con concejales que están en la oposición... ...y que están haciendo un magnífico trabajo... ...y algún día serán alcaldes de sus pueblos... ...como, como Luis, acordaros de esto que acabo de decir... ...y de este chico tan guapo... ...y que será alcalde de Montoro... ...y eh, bueno pues... Eh, ...el portavoz de Diputación... ...o la vicepresidenta de la Diputación... ...que están en esta, en esta candidatura... ...estamos en un proceso asambleario donde hay un debate también a nivel andaluz. Eh, no necesariamente los compañeros y las compañeras que estamos en esta candidatura defienden en bloque una posición política en, el, en la Asamblea Andaluza. Cada uno pues, defenderá la posición política o ha defendido ya en su asamblea la posición política que entienden que debe, que debe cada uno de, de defender en función de cómo entendemos Izquierda Unida. Es evidente que yo estoy... Eh, bueno, eh, sabido, ¿no? que yo estoy eh, defendiendo la candidatura de eh, la, la propuesta política que hace el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Y, bueno, eh, se han debatido ya en la mayoría de las asambleas estos documentos, se están eligiendo los delegados para, para, para la eh, 22 de Asamblea, como comentaba Elena, y varias cuestiones que son importantes. Hemos cambiado el método de votación. Es un método mucho más transparente, muchísimo más. Bueno, hay un debate si es más o menos democrático. Yo también tengo, tengo mis dudas, lo que sí es verdad, que es diferente y que es un, mucho más universal que el que hacíamos antes. Y es que eh, la, esta candidatura, fijaros, a pesar de ser solo una candidatura, se va a votar. Eh, se va a votar el sábado por la tarde en alguna asamblea y durante todo el domingo. En la provincia de Córdoba. Por lo tanto, también es un llamamiento a la militancia de izquierda unidad que vaya a votar la única candidatura que hay. Sé que suena raro, pero eh, queremos saber también el respaldo que tiene eh, esta eh, unidad que hemos conseguido eh, eh, de construir. En, en este Consejo Provincial. Pero luego habrá una segunda votación, que será una ratificación eh, de los delegados y de las delegadas que vayan el día 24 a la Asamblea a la Asamblea Provincial. Por lo tanto, serán, además de solo ser una candidatura, irán dos procesos eh, democráticos de ratificación, por decirlo de alguna manera, de, de esta candidatura. Es, mmm, lo, que pretendemos, bueno, pues, lo que pretendemos es eh, afrontar la dirección de Izquierda Unida en los próximos cuatro años. Eh, venimos de un proceso de procesos internos eh, tranquilos relativamente tranquilo, con mucho eh, debate ideológico con mucho debate de cómo afrontar eh, el futuro sabéis que bueno eh, eh, había un debate importante y hay un debate importante de cómo, cómo se tiene que organizar izquierda unida de que creemos que tiene que ser eh, algo más eh, que lo que hoy eh, es y eh, pareciéndose mucho más a un movimiento político y social que a un partido político al uso, poner en valor todo lo que tiene que ver con el activismo. De hecho, en esta candidatura pues van compañeros y compañeras que no han tenido cargos institucionales, que no tienen cargos orgánicos dentro de Izquierda Unida, sino que simplemente lo que son es activistas, gente que está en los espacios de lucha, en la defensa por la educación pública, por la sanidad pública, en espacios feministas, bueno, pues en las tareas y los trabajos que hace Izquierda Unida por mejorar esta sociedad. Y, eh, bueno, pues estamos en esos debates y, por lo tanto, afrontamos eh, también una cuestión importante que es Izquierda Unida, las, las diferentes... Eh, citas electorales que se van a dar ¿no? que son en primer lugar las autonómicas y luego las municipales y en estas dos citas eh, bueno, pues tenemos que hacer también un debate profundo de cómo afrontarla de con quién afrontarla la creación de los programas eh, todo lo que tiene que ver bueno, por las candidaturas a nivel municipal, algo que Izquierda Unida tiene muchísima experiencia, como sabéis la provincia de Córdoba y que vamos con este equipo humano a seguir haciéndolo, si me permitís un poco mejor de lo que hemos venido haciéndolo Anteriormente porque bueno eh, comparte gente que tiene mucha experiencia esta candidatura con gente que tiene muchas ganas de trabajar y de volcarse en la dirección provincial. Yo lo decía en su momento, yo no, no soy renovación, está claro. Eh, tampoco me considero una persona muy experimentada, sino eh, que ya tiene cierto recorrido. Pero sí una persona que está entre. entre. entre los que tenemos que algún día eh, pues dejar de ser dirigente de primera fila y otros como Luis o como Bárbara o como otros compañeros y otras compañeras que tendrán que afrontar en el futuro las diferentes responsabilidades de dirección. Y conjugar eso es lo que nos da eh, la tranquilidad y la fortaleza para saber que Izquierda Unida está muy viva, que está en esta provincia muy fuerte, muy consolidada en todas las localidades y nos da muchas garantías para, para seguir adelante. ¿no? Bueno, Hmm. hemos empezado haciendo una broma Elena y yo en inglés sabéis que ha habido, no lo sabemos un atentado en Londres también bueno pues trasladar nuestras condolencias como siempre y, y, y denunciar y otra vez más bueno pues esta lacra del terrorismo que cada día pues se ve que es más continuo y más constante no solo en Europa sino en todas las partes del mundo allá hay 50 muertos en Irak en fin que eh, parece que no que no para no pues condenarlo a...